Chicos, bienvenidos de vuelta No me lo puedo creer, amigos Está sucediendo realmente ahora en Fortnite el gran evento final de esta temporada está a punto de suceder y cada vez estamos más cerca de ello. Amigos, tenemos toda la información y absolutamente todos los detalles que deben saber sobre lo que estará sucediendo en este evento final. El nuevo visitante parece que está en la isla ya y nuevas pistas sobre el evento de esta temporada 5. Han sido filtradas No se pierdan nada porque esto os va a gustar muchísimo Chicos, no vamos a malgastar más tiempo del video Así que tienen el código en pantalla para apoyar el canal <risa> Quiero que todos ahora mismo lo pongan en sus tiendas Recuerda además que en cada video podrás conseguir una skin de Fortnite gratis Tan solo debes estar suscrito con la campanita activada para no perderte ningún video Dejar tu poderosísimo like en este video para que se posicionen correctamente Y no olvides comentar tu ID de Fortnite en los comentarios ¡Mucha suerte a todos cracks! ¡Bienvenidos a este nuevo video! Que será súper increíble ¡Lexa! ¿Dónde estás? No, no, no, no me lo puedo creer ¡A dos de vida lo he dejado! ¡No! Esto, esto no va a quedar así, cabrón Lo han matado los bots uh, Empezaremos por este lugar de la isla Ya que hay muchos secretos Todavía... No les hemos mostrado... ...y que seguro todavía no saben de Fortnite... ...recuerdan a Lexa, ¿verdad? Uno de los personajes más importantes en esta temporada... ...uno de los jefes, ¿eh? Pues podría estar siendo actualmente... ...uno de los nuevos visitantes en esta temporada... ...Lexa puede ser encontrada justo aquí... ...en la cabaña del cazador... ...sabemos que tiene muchísimo que contar todavía... Y secretos que nadie conoce Descubrimos que realmente Lexa Tiene diálogos secretos De otros jefes Estos nos avisaron de que Lexa No es lo que parece ser Así que fijémonos ahora en Lexa Sus picos Tienen algo especial Fijémonos en que tienen exactamente El mismo símbolo que tienen Los visitantes En Fortnite Fijaros que realmente es la misma forma, es algo totalmente loco, ¿creen que solo será coincidencia? Lo cierto es que jamás tuvimos un pico en Fortnite parecido a este dentro del juego, parece 100% el logo del visitante, ¿será que realmente Lexa tiene secretos ocultos? ¿Por qué tiene además el logo del laboratorio y, en cada brazo? ¿No tiene cierto parecido el logo del laboratorio con el propio logo del visitante? Uh, ¡Yo creo que sí, hermanos! Un cierto parecido sí que hay Parece además que los ojos de Lexa se vuelven totalmente rojos en algunas horas del día uh, ¿Será que Lexa está en algún grupo maligno en realidad? Lexa sabemos que ahora mismo está trabajando para el agente Jonesy Está contratada para salvar esta temporada del caos. El agente Jonesy es el jefe de esta temporada, quien contrata a todos los CAFA Recompensas. que están llegando por los portales. Así que ahora, todos estos están protegiendo. Punto cero, para que nadie logre escapar de ahí. Pero parece que Lexa tiene otros planes. Absolutamente podría ser posible que Lexa sea uno de los visitantes. Ya sabéis, una de los siete. El gran grupo misterioso de Fortnite. Sabemos que siete son los que constituyen este grupo, pero no todos los integrantes fueron revelados. Tan solo conocemos a tres de los siete que hay disponibles. Podría ser que esta temporada descubramos por fin uno de los nuevos 7 que todavía no sabíamos quién era. Recordemos el tráiler de esta temporada de Fortnite. La chica que llama justamente a Jones y por el teléfono rojo le advirtió de... No llames la atención de los siete. ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Los siete! Así que los visitantes estarán haciendo de nuevo una aparición en esta temporada. ¿Están preparados para lo que está por llegar? Sabemos... Que Lexa trabaja en su gran máquina de la teletransportación y que pronto podría estar lista en el juego Parece que está planeando algo muy grande Y la conexión que tiene Lexa con los siete ¿Será que veremos la nueva forma de Lexa cuando lleguen los visitantes a la isla? ¿Qué, qué hace? ¿Está hablando con Mandalorian? Oh no, no, no, no, no ¡Fácil! Uh, mamá qué bien me ha sentado esta kill! <risa> ¡Oh, my God! Pero la pregunta real que todo el mundo se está haciendo ahora mismo es... <risa> ¡Vamos, tío! Estoy explicando cosas. La pregunta es sobre qué será lo que sucederá esta temporada en el evento, ¿verdad? Los filtradores han empezado a sacar mucha información acerca de lo nuevo que ha sido añadido últimamente al juego. Contando... Todas las filtraciones y todos los detalles Muchos youtubers empiezan a especular Que veremos repetido un evento final Parecido a otro que ya hayamos tenido antes Algo jamás visto en Fortnite Es que han empezado a aparecer videos sobre jugadores En este año 2021 Han logrado retroceder en el tiempo en el juego para ver Los antiguos eventos en Fortnite Absolutamente todos los eventos se pueden ver repetidos de nuevo Increíblemente Parece totalmente cierto Este evento será algo parecido A que los jugadores podremos regresar atrás en el tiempo Para ver los anteriores eventos Movernos por dimensiones alternativas Para poder encontrar eventos antiguos ¡Uhú! -huh, amigos, imagínatelo poder ver cualquier evento antiguo de Fortnite de toda la historia del juego. ¡Uh! ¡Qué locura! ¿Cuál elegirían volver a ver? Comenta en los comentarios qué evento de Fortnite te gustaría volver a ver esta temporada... ...o cuál fue tu favorito. Creo que todavía falta mucho por descubrir esta temporada... ...y el gran evento será un evento jamás visto antes en el juego. Algo muy increíble... Pensemos tan solo, Lexa está ayudando a Jonesy a transportarse a realidades alternativas en Fortnite. Ella, lógicamente, proviene de otra realidad diferente. No, no hay duda, podemos ver que parece de hecho un personaje de dibujos, así que sabemos que ella sí sabe viajar a través de las realidades, los filtradores online. Han dicho que podremos viajar en el tiempo a realidades antiguas, diferentes temporadas. ¡Wow! Atentos porque Lexa podría obtener el control de Punto Cero, el arma más poderosa del universo de Fortnite. ¿Será que ella puede abrir un portal nuevo para poder viajar a través en el tiempo? ¿Qué creen que podría suceder, amigos? ¿Les gustaría...? ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Qué locura de teoría, ¿no? Amigos, creo que este video es uno de los mejores de esta temporada. Compártanlo con todos sus amigos para que no se pierdan nada de lo que está por llegar. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. ¡Viva la Neox Army! ¡Os quiero muchísimo! ¡Un besito a todos y... ¡Chao!